Recording in progress, etc. Honorable. no ¿qué? ¿Cómo estás? ¿Cómo There was one really the Yes, as I was saying, oh. okay, okay. I was going to take one, just one, just one, just one. Yeah. One, yeah, let's go. <laughs> I think it's better <laughs> <laughs> ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? minuto ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? Huh? <laughs> <laughs> Hola a todos, soy Sonia Jorge, la moderadora online de la sesión. La sesión comenzará y cuarto. Vamos a esperar que mi co-moderadora en la sala presencial comience con la sesión. Por favor, tengan paciencia. Nos van a conectar de forma tal que podamos ver la sala y estaremos en mejores condiciones de entender lo que ocurre en la sala en forma presencial. Muchas gracias a todos. El tren está por partir. Por favor, pasajeros a bordo. Bienvenidos a la sesión. Bienvenidos a la sesión de la red de políticas sobre acceso significativo. Es el trabajo de un año. Que comenzamos cuando terminó la última reunión del IGF el año pasado. Y estamos aquí para compartir qué se hizo a lo largo de los últimos 12 meses. El concepto de acceso significativo surgió en respuesta a la evidencia global de que, aun cuando la gente está conectada, no necesariamente lo usa de la forma adecuada o no lo usa para sus fines, sino como consumidores. Acceso significativo significa que lo pueden utilizar como herramienta para la comunidad a la que pertenecen. Durante este año, la PNMA creó una red de expertos que llamamos el Grupo de Trabajo de Múltiples Partes Interesadas y establecimos vínculos con todas las partes interesadas relevantes que están en otros foros, porque este es un tema que se trata en muchos otros lugares. Para lograr los impactos esperados en 2022, la red de políticas se centró en un plan de trabajo que se conecta con el marco futuro del nuevo IGF, tal como se está elaborando en las salas adyacentes a esta. Hoy queremos hablar acerca de las buenas prácticas en torno a tres áreas de trabajo temáticas generales. En primer lugar, conectividad. Tal como ya escuché mencionar varias veces en estos días. Hablamos acerca de la conectividad en África. Y podemos hablar de ese tema también. En segundo lugar, inclusión digital que es tan importante como la conectividad, porque es un abordaje desde el punto de vista de los ciudadanos, implica accesibilidad, multilingüismo, contenido, sobre la base de las necesidades y recursos locales. Y el tercer pilar es el desarrollo de capacidades, educación, formación, desarrollo de capacidades. Tenemos otras personas aquí que nos pueden ayudar como recursos. Yo soy Giacomo Mazzone, co de la Red de Políticas, junto con Sonia, que está conectada en forma remota, en algún lugar no la veo. Habla Sonia, estoy acá, hola. Y Dafne, quien nos ayuda con este trabajo. Ella trabaja demasiado, tanto que se enfermó y no pudo estar aquí con nosotros hoy, esperamos que se recupere pronto. Sin perder más tiempo, creo que podemos comenzar con el video de un miembro del panel que no podía estar con nosotros hoy, se suponía que no iba a estar con nosotros hoy, así que tenemos una duplicación del panelista, pero como hace una buena síntesis, quisiera que de todas formas veamos el video. Puedo pedir que lo pongan en pantalla, por favor. Vint, surf. No hay audio. ¿No se escucha ningún sonido? Habla Bint, si no funciona. No hay problema. Los intérpretes pedimos disculpas, pero el, no es posible interpretar este video por el audio. La cabina de español se disculpa dado que el audio para traducir no es correcto. La cabina de español se disculpa debido a que la calidad del audio no es adecuada para interpretar. Y esto sin duda requiere la cooperación internacional. Tenemos mecanismos como el Tratado de Asistencia Legal Mutua, pero en general avanzan lentamente y en un entorno de Internet, algo que avanza lentamente, no es bueno. Entonces debemos mejorar la capacidad de los países para cooperar entre sí y honestamente... Necesitamos que los países y el sector privado trabajen juntos para que Internet sea un lugar más seguro para todos. Esto es necesario porque el sector privado con frecuencia tiene recursos invertidos en Internet más que otros, más que los gobiernos. Entonces, hay muchos temas que van a surgir y que nos ocupan en la reunión del IGF en Addis Abeba. Pero espero que en este caso ustedes también tengan en cuenta la responsabilidad a medida que buscamos soluciones potenciales para mejorar el entorno de Internet. Muchas gracias por escucharme. Hola, yo soy Vince soy vicepresidente Debo decir que estar acá a lo largo de los últimos días me ha servido para tener muy en claro que todos quieren una Internet muy segura. El incentivo para que esto ocurra es claro. Lo difícil es entender cómo hacerlo a gran escala de forma tal que logremos una seguridad efectiva para todos. Y creo que todos estamos teniendo dificultades para lograrlo. Hay muchos incentivos, pero todavía no sabemos cómo hacerlo, de modo tal que espero que al final de esta semana tengamos nuevas ideas para ver cómo podemos hacer que esto funcione. Hablo ya como. Parece que los dos, los dos oradores están de acuerdo en lo que dicen. Muy bien. Sonia. ¿Podemos darle la palabra a Sonia, Roberto? Sí, ya la autoricé a que habilite su audio. Habla Sonia, Jorge. Hola, estoy acá. ¿Me escuchan todos, Roberto? ¿Y Giacomo? Sí, fantástico. Bienvenidos a todos a nuestra sesión en la Red Política sobre Acceso Significativo. Realmente es un placer estar hoy aquí con todos ustedes y ver a tantos amigos y socios fantásticos, no solamente como disertantes, sino también las personas los participantes. Tenemos gente fantástica, interesada en aprender más aquí en el IGF. Y hay gente a la que le interesa nuestra misión como red, así que quiero agradecerle por dedicarme unos minutos y le voy a dar la palabra a Giacomo para que haga la moderación en la sala presencial y yo haré todo lo posible para ayudarlos de manera remota. Todos nuestros disertantes están acá, lo cual es fantástico. Incluso está Sophie. Hola, Sophie. Así que ya estamos preparados para participar de forma remota cuando ustedes lo digan. Gracias y bienvenidos a todos, es un placer estar aquí. Habla ya como gracias Sonia. Voy a presentar brevemente a los disertantes y luego vamos a comenzar con Sofi, quien será la primera, dado que debe irse porque tiene otra reunión. Hay un disertante que no voy a presentar porque ustedes ya saben quién es. Luego aquí a la izquierda. Perdón, este es el, lo que había preparado antes y usted no estaba acá. Bueno, yo me voy a presentar sola. Para los que no me conocen, yo trabajo en una plataforma que trabaja con creadores de contenido local en Etiopía y también ahora en la red panafricana. La seguridad es muy importante para el sector en el que yo trabajo. Quiero decir que yo nací acá, y me alegra mucho formar parte de este panel. Gracias por invitarme. ya Giacomo. Acá tenemos a Margaret Niambura Nundú. Tenemos a Onika Makwakwa. Y luego también a Poncelet. Y a Roberto, que nos ayuda, como siempre, como voluntario de último momento. Y online tenemos a Sophie Madens de la UIT. Sophie, ¿podría activar su video? La vemos, gracias. Y a Chris Hayeki. Estamos todos acá, entonces podemos comenzar. Ya escuchamos cuáles son los desafíos a los que nos enfrentamos. Y a partir de la participación de múltiples partes interesadas en este panel, Vemos que compartimos esto con distintos sectores. Es bueno saber que tenemos el nivel de conciencia necesario y que todos sabemos que es importante asegurar que Internet sea para todos, tal como ya dijo el Secretario General en las metas de desarrollo sostenible. El Pacto Digital Mundial... También está y nosotros en el IGF debemos contribuir para realizar aportes en ese sentido. Tal como ya dije antes, la red de políticas está trabajando para identificar estudios de caso que recopilamos entre todas las comunidades y quiero agradecerles a los que nos enviaron algunos estudios. Este es un trabajo que se suponía debía finalizar hace tres semanas, pero en la realidad seguimos identificando nuevos casos. Hay uno que llegó ayer. Y seguimos recibiéndolos, si son significativos, si pueden ser repetidos, replicados. Esto es importante para nosotros y por eso los incluimos. Esta mañana, por ejemplo, escuchamos la presentación de la iniciativa de ICANN para África Digital. Nos enteramos de esta iniciativa cuando llegamos aquí y es importante, entonces, escuchar también estas iniciativas. Entre los casos que van a encontrar en el informe que será publicado por la red de políticas al final de la sesión, perdón, al final de la reunión del IGF en los próximos días, encontrarán muchos casos como este, pero hoy en la sesión queremos centrarnos en alguno de estos casos y la pregunta para todos los miembros del panel es la siguiente. En función de los estudios de caso o las experiencias que ustedes tienen. ¿Podrían explicar por qué estos son casos que resultan de interés? ¿Por qué pueden contribuir a resolver el problema del acceso significativo? Y la siguiente pregunta, aunque esta será la segunda ronda de eh, comentarios, ¿cómo podríamos replicar esto? Porque, por supuesto, el caso que es factible en África no necesariamente se puede replicar en otros países ni debe ser replicado, o quizás sí debe ser replicado, pero con algunas modificaciones. Le voy a dar la palabra a Sophie Madens de la UIT, dado que la UIT ha, sido un, ha hecho aportes importantes a este intercambio de ideas. Sophie sabe más que yo, así que le doy la palabra a ella para que comparta sus comentarios. Bienvenida a la Sophie Madens. Hola, Giacomo, Sonia. Estimados miembros del panel, es un honor y un placer estar hoy aquí con ustedes. Me encantaría estar con ustedes en Addis Abeba. De hecho, hicimos un trabajo para contribuir al desarrollo de una plataforma de mapeo en donde muestran las hojas de tráfico de internet para identificar las brechas de infraestructura y acceso a internet y también soluciones. También presentamos nuestro toolkit de conectividad de la última mella para identificar las zonas no conectadas y para ver cuáles son las soluciones regulatorias y financieras para la asequibilidad y la accesibilidad a los servicios de conectividad y, por supuesto, nuestra herramienta de gestión de espectro para el desarrollo económico sostenible, incluyendo el desarrollo de sistemas de gestión de frecuencia. Como ustedes saben, después de haber participado en el simposio global de reguladores, como usted sabe, Giacomo, lograr conectividad universal y significativa y lograr transformación digital es importante. Como dijo Vint, es importante que todos puedan estar en Internet de forma segura, pero también es importante tener en cuenta nuestras herramientas y productos relacionados con la regulación digital, nuestras plataformas, nuestros productos por fin identificar las tendencias regulatorias y mejores prácticas para la regulación a través de las plataformas, productos y servicios, tales como el simposio global de reguladores y también el manual de regulación digital, la capacitación y por supuesto los datos, dado que necesitamos una toma de decisiones basada en evidencias y nuestros datos incluyen la el, el herramienta de monitoreo de reguladores, laboratorio de políticos y modelos y herramientas de métricas, porque todos sabemos que los reguladores y los legisladores y quienes crean políticas enfrentan una serie de problemas relacionados con los temas de este panel, que voy a resumir como adopción o acceso a conectividad y creación de valores. y El acceso trata de crear un entorno habilitante en términos de entornos gubernamentales, tecnológicos, y económicos para que todos puedan conectarse y para que todos puedan estar empoderados para utilizar las herramientas digitales. La creación de, val de valores se trata de que todos puedan acceder a una economía y sociedad digitalizada. Entonces, necesitamos esas estrategias y herramientas. Las necesitamos para que, sea necesitamos que sean implementables y sostenibles. Y para eso deben cumplir con ciertos principios orientativos que deben ser implementables y sostenibles. Ya mencioné el trabajo que nosotros aportamos, así como nuestro trabajo en la regulación digital. Porque quisiera centrarme en un aspecto en particular. En esta transformación digital sostenible, hay reguladores y legisladores y todas las partes interesadas están tratando de adaptarse y conectarse con las contrapartes de distintos sectores económicos, usuarios finales, industrias. Entonces, debemos aprovechar la transformación digital como motor para el desarrollo sostenible. Y debemos llegar a esa accesibilidad y asequibilidad. Pero para eso debemos ser ágiles y flexibles. Entonces, también necesitamos un trabajo colaborativo, cooperativo, abarcativo, abierto, flexible. Y en el IGF, el modelo de múltiples partes interesadas, definitivamente es uno de los principios en los que todos creemos firmemente. Pero también necesitamos herramientas, procesos y procedimientos regulatorios para el ámbito digital, para poder involucrar a todas las partes interesadas en estos abordajes colaborativos en distintos sectores y para fomentar esta toma de este proceso de toma de decisiones inclusivo y basado en evidencias. Tenemos entonces que considerar todas las, reglas, todas las herramientas, todos los procesos, y también tenemos que saber cuál es el costo de lograr que todos puedan conectarse a internet. Creemos que las reglas y las decisiones deben estar basadas en evidencias actuales, en datos de mercado, los procesos y las herramientas deben poder adaptarse para crear esa dinámica para la inversión, innovación e inclusión. Y si bien la base regulatoria sigue siendo una parte y los mandatos regulatorios centrales siguen siendo, siguen teniendo que ser utilizados de manera inteligente. Se necesitan nuevas habilidades y nuevas formas de pensar para crear el entorno habilitante de forma tal que podamos atraer inversiones, garantizar el acceso para todos de forma segura e informada. Espero seguir estando aquí para la segunda ronda porque tengo que ir al grupo de estudio, ya que yo soy el grupo, el punto focal de esa reunión y la reunión empieza en 20 minutos, pero sin duda es un honor estar hoy aquí con ustedes. Habla Giacomo. Sofía, muchas gracias por su contribución. Si puede quedarse, adelante. Y si quiere tomar la palabra, Sonia o Roberto me van a avisar. En caso de que usted quiera hacer un comentario con respecto a lo que digan los siguientes oradores. Carlos, ¿está aquí con nosotros? Adelante, Carlos. Habla, Giacomo. Antes de que tome la palabra, Carlos, no considere lo que hizo Sophie, porque Sophie tomó más tiempo el asignado, porque no va a estar aquí a ver en la sesión, pero la regla de cinco minutos se aplica a usted y a todos los que lo siguen. Habla, Carlos. Gracias, Giacomo. Sonia, gracias a todos por haber organizado esta sesión, por darme la oportunidad de hablar y también por trabajar en esta red de políticas. Fue muy bien trabajar el año pasado y este año. La asociación, nuestra asociación, junto con otra organización, presentamos algunos estudios de casos. Trabajamos con varios socios en el sur global. Y estoy aquí amplificando el trabajo. No es trabajo que yo hago solo. Simplemente doy apoyo a muchas personas y organizaciones en el terreno que están haciendo este trabajo con las comunidades. Y esta es la contribución Voy a hablar de la contribución de todos los casos que presenté. Hay muchas comunidades, como dijo Sophie, no encuentran valor en la Internet actual comercial que conocemos. Sienten que sus necesidades de comunicación no están cubiertas por esa Internet, por el tema de asequibilidad, idioma, formato, porque no les parece seguro o segura, según lo que dijo lo que se dijo antes, y seguro o segura en cuanto a, sus, a lo que los intereses comerciales están poniendo en peligro ponen, ponen, o pueden poner en peligro a ciertas comunidades, a sus tradiciones, a, a su idioma, a su cultura, etcétera. Entonces, si toman la comunicación en sus propias manos, pueden pensar en alternativas que no pongan en peligro su sustento, su forma de vida. Y mientras, por un lado, se podrían maximizar los beneficios que aporta la infraestructura de comunicaciones. Un ejemplo mencionado en el informe es un ejemplo de India, donde están trabajando mucho desde el punto de vista de tecnología para crear una web abierta local conceptualizada de esta manera se desarrolla contenido relevante y asequible para personas de bajos ingresos y no alfabetizadas. Manejar nuestra, su propia estructura les permite manejar su autonomía a nivel de comunicaciones. Y eso aparece en el informe es la Escuela de Redes Comunitarias que inició, que nosotros creamos en nuestra organización en 2012, a partir de un ejercicio en México, donde empezamos a trabajar con comunidades. Y allí se vio que las estrategias pedagógicas necesarias para que las comunidades hicieran esto debían ser repensadas, debían estar centradas en la autonomía de las comunidades y debían promoverla. Entonces, las redes comunitarias en todo el mundo están mostrando que esto es así. Con respecto a la segunda parte, la primera pregunta, ¿cuáles son las condiciones? Ahora, bueno, si el Internet comercial cubri, estaría cubriendo esas necesidades, las personas no dedicarían sus esfuerzos ni su tiempo a crear alternativas, a, esta, a buscar formas complementarias de utilizar Internet. Entonces, una condición es la necesidad, y hemos visto que es una necesidad importante en muchas comunidades en el mundo. Además, quiero hablar de la contextualización. En el trabajo con México, de México, se reconoce que lo que hicieron no puede replicarse 100%, porque los procesos pedagógicos deben estar contextualizados siempre. Ahora, la metodología consistió en crear un diseño que es la base para el desarrollo de otras escuelas de redes comunitarias que empezaron en Sudáfrica, Brasil, Indonesia, Kenia y Nigeria, después voy a poner el link en la ventana de chat si les interesa. Abre el moderador, muchas gracias, esto es muy útil y sigue hablando el panelista anterior para darles la contextualización entre países y dentro de cada país. Tenemos algunas organizaciones que están liderando comités asesores multisectoriales y los que participan en las escuelas contextualizan eso, adaptándolo a cada comunidad local y sus necesidades. Entonces, tenemos este abordaje con tres niveles, esta conceptualización en tres niveles, que es indispensable, creo. Habla el moderador. Estoy de acuerdo con usted que hay muchos ejemplos interesantes. Los dos que usted mencionó, que mencionó son sorprendente, sorprendentes. Les sugiero que lean el informe. Todavía tenemos la versión preliminar, pero los casos ya están mencionados y tienen los vínculos para leerlos. Usted, Carlos, mencionó la red... Creo que el próximo panelista podría hablar un poco también sobre esto, que, ya que viene de Gambia. Habla el siguiente panelista. Creo que una de las cosas más importantes cuando buscamos el acceso significativo tiene que ver con cómo hacemos participar a las partes interesadas que deben estar, hacerlas participar, ir relacionarnos con ellos. Tenemos que trabajar con el sector de las telecomunicaciones, que debería trabajar con el ministro de Ministerio de Telecomunicaciones y Economía Digitales. En algunos casos se trabaja con el ministro de, Ministerio de Finanzas, responsable de las políticas de acceso universal. Pero si quiero contextualizarlo, contextualizarlo para Gambia, diría que cuesta 5 dólares... Un giga de datos móviles. Incluso para el ciudadano promedio que gana menos un, de un dólar por día, esto es muy costoso. Lo, el costo de acceso es muy alto para las empresas de telecomunicaciones. Porque las empresas de telecomunicaciones se están siendo muy grabadas por los gobiernos en muchos países africanos. Entonces, en muchas comunidades rurales se podría dar acceso a las comunidades rurales, internet y demás asequibles si las empresas de telecomunicaciones recibieran una exención impositiva. La mayoría de estas empresas de telecomunicaciones, bueno, no les interesa, e invertir en un pueblo de 300 habitantes, pero allí siempre hay una escuela primaria, un centro de salud, y quizás 10 kilómetros más alejados tenemos una escuela secundaria donde van alumnos de 10 pueblos. Y eso no es rentable, y esto solo se puede resolver si las empresas de telecomunicaciones reciben una exención impositiva. Y después las comunidades pueden reunirse y trabajar con la sociedad civil, que es lo que estamos tratando de hacer en algunas zonas. La idea es crear centros comunitarios porque Así bajará el costo. Este sería un modelo que funcionaría, porque en muchos países tienen el cable. En el caso de Gambia, estamos, está por llegar un segundo cable submarino a este país, a Gambia. Pero el cable no alcanza, porque en última instancia, la mayoría de las personas, aunque están teniendo acceso a bandancha, la última milla todavía es muy costosa y depende de los datos móviles. Por eso, lo que dijo Sophie con respecto a utilizar un proceso de múltiples partes interesadas, del que está hablando la IGF, debemos trabajar aquí para brindar acceso significativo. No se trata solo de las políticas, se trata de que cada actor haga lo que se supone que debe hacer. Y esto es importante debemos trabajarlo en el sur global y con los gobiernos y aquí me detengo habla el moderador muchas gracias esta es una reflexión muy útil y, e interesante ya hemos hablado del caso de la conectividad conectividad pero en la realidad la conectividad es eh, lo que nos relaciona con la inclusión digital con la creación de capacidades ahora hablamos de creación de capacidades creo que la próxima panelista puede hablar sobre otra experiencia en este sentido, incluida en el informe. Gracias. Habla otra persona. Gracias, Giacomo. Buenas tardes a todos y buenas tardes. Y gracias por haberme invitado a participar de esta sesión. Voy a hablar de PRIDA, un proyecto en el que estuve trabajando en los últimos tres años en la creación de capacidades. Quiero explicarles qué es PRIDA. PRIDA es una iniciativa común conjunta de la Comisión de la Unión Africana, la Unión Europea y la UIT. Y básicamente lo que hacemos en Prida es, tenemos tres áreas de trabajo. En primer lugar, trabajamos con las diferentes dimensiones de demanda de banda ancha eh, y oferta en África. Ya, es, ya se dijo que falta a, acceso en varias partes de este continente. También estamos amonizando. Políticas de telecomunicaciones y marcos legales y regulatorios. Eh, estamos tratando de lograr la armonización y creando marcos. Y en tercer lugar, estamos tratando de que los procesos y estructuras de la gobernanza de Internet lleguen a tomar un punto central en África, en la Unión Africana. Entonces, tenemos... Prida aquí. En 2018 hubo una declaración de la Unión Africana sobre la gobernanza de Internet y el desarrollo de la economía digital de África. Como continente, sabemos que todavía no estamos donde queremos estar. No estamos hablando de temas que se discuten a nivel internacional o africano. Entonces, esta declaración incentivó e hizo participar a todas las partes interesadas. Primero, a nivel local para llegar después con una voz global a nivel, a nivel mundial. La idea es tener un Internet resiliente, localizada, accesible e interoperable. ¿Cómo trabajamos a través de diferentes, haciendo más eficiente los procesos de gobernanza de Internet a nivel nacional, regional y continental? y nos garantizamos de que los temas se vayan escalando de nivel nacional al continental. Y enfrentamos los temas que son transversales, temas de gobernanza de Internet y también higiene cibernética y escuelas de gobernanza de Internet. En 2019 empezamos a trabajar en procesos y creación de capacidades. Y ahora voy a hablar de creación de capacidades. ¿Qué hicimos aquí en 2020 durante la pandemia del COVID? Vimos que teníamos que crear capacidad. Entonces, creamos un curso de estudios en línea sobre gobernanza de internet con varios módulos conceptualizados. Tiene en cuenta los temas globales de gobernanza de internet pero también tratamos de conceptualizarlo, adaptarlo a los niveles nacionales. Entonces, tenemos este plan de estudio que simplificamos para garantizar que se pudiera dar este curso en cinco días. De manera que los participantes, y es asincrónico, los participantes no tienen que estar en línea todo el tiempo. Aquí participaron personas de 17 países. Y vimos que de los 23 estados miembros de la Unión Africana, algunos no Tenían una estructura de gobernanza de Internet. Entonces nos centramos en esos países y pueden ver, estos son los países a los que les brindamos apoyo hasta ahora, 17. Todavía nos faltan tres y estamos trabajando que pa para ver que al final del proyecto PRIDA en 2023 todos los países tengan sus procesos y hayan tenido actividades de creación de capacidades. Utilizamos el mismo plan de estudios que está en inglés, francés y portugués. Y también pudimos ayudar a diferentes grupos que trabajan en gobernanza de Internet. Estamos dando este curso en diferentes países también para garantizar que contextualicemos ese contenido y se traten los temas importantes a nivel nacional y a nivel de los pueblos para que todo el mundo esté incluido. ¿Qué hacemos? Utilizamos a nuestros socios locales. Hemos con, capacitado a personas en todo el continente para que sean nuestros facilitadores, para que lleven a nivel de país lo que estamos tratando desde el nivel global y nacional. Estamos trabajando con los reguladores, el Ministerio de TIC, para garantizar que también participe el gobierno, porque la creación es crear capacidad, pero también un entorno de múltiples partes interesadas ya Celebramos 29 sesiones y pudimos capacitar a más de 1.600 personas. Ya hablamos de los resultados y quiero mostrarles esta diapositiva solamente. Aquí vemos los resultados de nuestro trabajo en términos de género. Para nosotros el género es muy importante. Sabemos que las mujeres deben ser llevadas al espacio digital. Y cuando o nos aseguramos de conseguir la mayor cantidad de mujeres posibles en estos cursos, y nunca llegamos a 50 y 50, pero en cuanto a la cantidad de personas que completan los cursos, hay más mujeres que completan los cursos que los hombres. Entonces, y eso es positivo, porque PRID es una buena práctica. Básicamente, porque usamos un abordaje continental, es un proyecto continental, pero después vamos contextualizando, llegando hasta el nivel de los pequeños pueblos. Muchas personas en los pueblos ni siquiera conocen, o ni siquiera usaron computadoras, pero estamos trabajando con el gobierno, estamos contextualizando los contenidos para realmente abordar todos los temas y todas las preocupaciones, damos capacitación específica estos cursos se toman en forma asincrónica al ritmo de cada participante y tratamos de lograr una equidad de género y también tratamos de incorporar a la juventud. Sabemos que si la juventud no participa, no tendremos un buen futuro. Entonces, Sabemos, además, sabemos que una vez que dimos la capacitación, esto va a tener un efecto multiplicador. Estamos trabajando con la Universidad pan para ver que nuestro plan de estudios esté incluido en el plan de estudios en los cursos superiores de la universidad. Muchísimas gracias y le doy la palabra nuevamente al moderador. Al moderador. Muchas gra gracias, Margaret. Ya estuvimos hablando de creación de capacidades y le pedí a alguien que estuviera dispuesto a compartir con nosotros un ejemplo de trabajo en creación de capacidades. Después vamos a hablar con esta persona. Ahora le podemos dar la palabra a Ónica. Ónica, usted trabaja en creación de capacidades e inclusión digital. Habla Ónica. Gracias. Siempre es muy interesante hablar de estos temas con alguien que aclaró muy bien la importancia de este tema, del tema del género. No vamos a discutir sobre esto. Voy a darles algunos ejemplos de cómo utilizamos las herramientas de creación de capacidades para trabajar en el área de inclusión digital. Pero antes quiero decir algo muy importante para asegurarnos de que el espacio digital no replique las desigualdades de género que vemos en nuestra sociedad. Debemos asegurarnos de que esto no suceda. Y no va a suceder simplemente porque pasamos al mundo digital. No podemos utilizar este concepto de lo vamos a hacer y ya nos van a llegar estas personas. No, tenemos que usar un abordaje intencional para asegurarnos de que estos espacios realmente incluyan a las mujeres. Entonces, nuestros objetivos deben ser muy claros. Entonces, nuestro equipo trabajó en el desarrollo de un programa de estudios para llevar al, el género en forma transversal presente en todas las políticas digitales para que esto llegue a los legisladores, para ayudarles a entender cómo incluir el género en las políticas de TIC. Y aquí... Ya no tenemos que explicar por qué eso es importante, que muchas veces tengo que explicarlo. Todos estamos de acuerdo que es importante que el género llegue a ser una cuestión transversal presente en todas las cuestiones. Entonces, parte del ímpeto para llevar el género a las políticas de TIC como un tema transversal tiene que ver con algo que surgió de una cumbre de mujeres africanas, mujeres y niñas africanas, que se llevaron una, una cumbre en Ghana, donde hablaron sobre la intersección entre género y política, y donde nos dieron conclusiones que explicaban que necesitamos un entorno de políticos que de manera positiva y clara creara, este, llevar este género, este tema de género, a la, al debate principal. Les voy a dar dos ejemplos donde hay un plan en, en Senegal, donde hay un compromiso de alto nivel para llevar el tema del género como transversal a las políticas de TIC del país, con un objetivo muy claro de un 30% de participación en el comercio electrónico y en los servicios públicos por parte de mujeres. Además, en otro en Benin, en su política de servicio universal y política de accesos, incluyen el tema de género y objetivos de género para garantizar que se incluya a las mujeres, porque si no tenemos metas, no podemos medir los avances logrados en África del Sur y África del Este. Eh, estas cosas se hicieron juntas, estos dos proyectos se llevaron a cabo juntos, pero en Uganda el regulador inició un proyecto de investigación de datos de género, porque uno de los desafíos que vemos es que, bueno, a veces los datos no están segregados por género y hay que poder segregar los datos para saber y entender exactamente dónde están las mujeres en el país, cuál es su situación, para desarrollar políticas y estratégicas que garanta, garanticen que están, se están abordando las desigualdades que las afectan. Y debido a ese proyecto, Uganda ahora llegó a incluir metas y objetivos muy específicos para abordar la brecha de género en sus proyectos de acceso universal y servicios universales. Esto incluye temas como subsidiar la compra de dispositivos para los hogares de menores recursos. Y también puedo darles un ejemplo de Ghana, donde Ghana también utiliza estas políticas donde el género está presente de forma transversal para resolver los problemas que, afectan a las mujeres y a las niñas a través del desarrollo de habilidades. Y esto también lo vemos del lado de la demanda. Si bien la colectividad es importante, es igualmente importante trabajar con los problemas que afectan a la demanda, porque la mayoría de las mujeres no están en línea por un tema de asequibilidad, pero además porque carecen de las habilidades y por temas de seguridad y ambientales que vemos eh, en el mundo online. En cuanto a las recomendaciones de políticas que consideramos, es importante aprovechar lo que se está haciendo en los USF para abordar la brecha de género digital y ayudar a las mujeres en su conectividad, especialmente los temas de la demanda que ya mencioné, con hablamos de las habilidades, la compra de dispositivos. Pero también debemos estar abiertos a llevar a cabo procesos de políticas que sean públicos a través de consultas, porque solo... Si se incluye a las mujeres en las consultas de políticas y en estos procesos, podremos entender exactamente cómo implementar y trabajar en intervenciones que beneficien directamente a las mujeres. Me gusta utilizar este eslogan, no se hace nada sobre nosotras, sin nosotras. Así que debemos ser inclusivos, debemos encontrar una forma de que las mujeres participen y díganos qué hacer porque no queremos terminar con centros digitales a los que no acuden las mujeres por problemas de transporte o de seguridad. Sin embargo, si las consultamos en forma temprana, esto no sucederá Y finalmente, debemos ser abiertos para ponernos en contacto con nuevas tecnologías digitales, las redes digitales comunitarias, por ejemplo, podemos estar dispuestos a utilizar diferentes modelos financieros, incluso la posibilidad de utilizar fondos ya existentes para subsidiar dispositivos y la educación para las mujeres. Muchas gracias. Habla el moderador antes de pasar al próximo orador. Quisiera pedirle a Orlan Feralli, que está por ECAN, que nos cuente sobre el proyecto Digital África de creación de capacidad. ¿Qué fue presentado hoy a la mañana? No sabemos demasiado, pero nos va a contar. Sí, este es un proyecto de la Ican ICAN tiene una serie de distintos asociados, incluida la UIT, por ejemplo. Tenemos esta coalición global denominada Digital Africa, con distintos proyectos. Algunos son de creación de capacidades. Especialmente cuando hay apoyo, la idea es proveer para asistir aquí en África. Saben que algunos países todavía siguen luchando con sus actividades y para nosotros es claro que tienen que desarrollarse en eh, un buen servicio. Moderador, ¿ya han identificado estos países o es trabajo en desarrollo? Audiencia, ya seleccionamos eh, 10 países. Estamos viendo uh, y trabajando con las uh, distintas situaciones. Así que tenemos 10 países. Eh, moderador, sí, estamos buscando tres países para unirse a Brida, a Prida, como decía Margaret, de la audiencia. Continúan. Esta parte está terminada. Vamos a poder tener un enfoque global, un grupo global de apoyo. Tenemos asociados, y esto ha sido así durante muchos años, la ICANN y terceros están eh, trabajando en apoyo de creación de capacidades. Fue exitoso porque podemos entrenar a los técnicos, pero no se queda en la organización, eh, se encaran otros negocios. Queremos tener un enfoque holístico. Y tratar de ayudarlos desde la capacidad técnica, la perspectiva técnica. Desde la capacitación hasta el desarrollo de sus negocios. Y luego es obvio que hay un cierto rango a lo que se puede hacer. Lo estamos haciendo con otros asociados adicionales. La ICANN se está ocupando de la creación de capacidad, de la capacidad tecna. Y tenemos otros asociados también que capacitaremos en distintos campos de estudio, comercialización, desarrollo de estrategias, por ejemplo, en India por supuesto es un enfoque realista planificamos trabajar con distintas partes interesadas a nivel local y hay una está la discreción del gobierno que debe tener cada país pero la ICANN, la UITD y los otros asociados no estamos planificando ir a un país y decirles lo que deben hacer Vamos con una caja de herramientas, la experiencia, el conocimiento, con un prospecto para algunos países en África, ayudando a la gente a desarrollar una estrategia propia. Moderador, muchas gracias. Hay entonces un enrolamiento voluntario que van a escribir en un caso que agregaremos al informe. Tiene una semana para hacerlo porque hay que entregar el informe, así que muchas gracias. Se, veo que Tulio está lejos, pero quiero tener los dos minutos, si por favor puede ser. Roberto ha sido uno de los miembros que trabaja. ¿Qué hace aporte al trabajo interseccional? Y es el presidente final. Habla Roberto. Gracias, Chaco. Dado que este es un formato interseccional, quizás es la evolución de los foros de mejores prácticas que hemos tenido en base a la historia particular de la red de políticas se basa en la intención original de los de tres años atrás la idea es utilizar estas grandes experiencias tales como las que escuchamos recientemente la idea es divulgar este tipo de experiencias en todo el mundo para que los países y las comunidades de múltiples partes interesadas aprendan de estas experiencias. A pesar del enorme trabajo realizado este último año, no recibimos todos los aportes que sabemos que existen en distintos países y regiones y que esperamos que esta red de política continúe trabajando en los años por venir, porque como sabe, ya como un, cada año es parte de la decisión de Max y va a seguir. Esperamos que esta red de políticas continúe, dado que es muy importante para la conexión de todos de manera significativa. Para el año que viene, una de las cosas que vamos a repetir es esta convocatoria de ejemplos de políticas de todo el mundo nuevamente para divulgar en toda la comunidad. Muchas gracias, moderador. Gracias, Roberto. Como le decía antes de que se vaya Tulio, escucharon de muchos oradores que hablan de la importancia de las políticas gubernamentales nacionales, incentivos, subsidios. ¿Qué opina el Gobierno de Brasil que hace años que está trabajando en esto. Habla Tulio. Me imagino que sigue eh, ya como el morador, no se sienta obligado, sé que no está preparado. Habla Tulio, muchas gracias. La brecha digital es una prioridad para Brasil. El regulador está haciendo un trabajo maravilloso tratando de resolverla con el uh, acceso universal y esto es una gran oportunidad porque cinco minutos de terminar la sesión acá, hay otra sesión que va a estar en la sala B sobre redes comunitarias como eh, habilitadores de derechos humanos. Va a haber muchos de estos ejemplos y la importancia de la conectividad significativa. Eh, la, el desafío que tenemos en este momento en Brasil se encuentra muy vinculado sobre la manera de ampliar el acceso significativo, no solamente desde la perspectiva de brindar infraestructura que sea análoga de pronto a la conectividad de la primera generación, sino también tener un... Acceso significativo que está en el núcleo del trabajo invalorable de la red de políticas. Una uh, dimensión muy importante del IGF aquí, en esta tierra de África, en Addis Abeba, eh, ha, nos ha brindado también eh, conectividad significativa que está vinculada con la eh, brecha de datos. También voy a aprovechar esta oportunidad para preguntarle al panel algunas cosas eh, que se relacionarían con la presentación de eh, el informe de la economía digital de UNCTAD de 2021 que indica los riesgos de la brecha digital para los países en desarrollo. ¿Qué pone a los países en desarrollo como proveedores simplemente de eh, material de datos en bruto. Una preocupación puntual sería cómo evitar que el acceso digital no expanda un modelo que eh, ya está vinculado con la economía giga, en lugar de promover los derechos humanos y los ODS que empoderan eh, la dignidad humana. Cómo podemos garantizar ir más allá de la infraestructura y el acceso a un modelo eh, que no permitiría lo que venimos comentando aquí en eh, Addis Abeba, el modelo del de colonialismo digital o el imperialismo digital en el cual los seres humanos se transformarían simplemente en eh, materia prima de la cadena de abastecimiento global moderador. Le vamos a mandar una copia cuando esté el informe listo y preguntar eh, al gobierno brasileño sobre qué puede eh, aprender de lo que sugerimos acá. Muchas gracias. Estamos pasando a la última pregunta sobre inclusión digital, aunque vean las barreras que no son tan fuertes entre los pilares que estamos hablando. Nos estamos moviendo un poco en otro sentido. Los servicios, los productos en los idiomas de la gente que vive en los distintos países. Esto da... Sí, el contenido significativo para la gente, un servicio significativo, transformándolos de consumidores a ciudadanos digitales. Tenemos dos ejemplos aquí que llaman la atención del equipo. Uno de ellos proviene de Internews. Tenemos a Chris con nosotros que brevemente puede presentarnos el caso. Habla Cris. Muchas gracias a todos. Habla Cris Hayeki. ¿Se ven las diapositivas? Moderador, mientras tanto, una de las consecuencias fundamentales de la digitalización es que muchos países están, eh, de, están desapareciendo los medios locales para que ya no tienen la publicidad necesaria para sobrevivir. Eh, Internet, eh, perdón, Internet News se ocupa de esto de transformar las desventajas en oportunidades para asegurar la permanencia de los medios locales. ¿Eso es correcto? Uh, habla Chris, Es una gran presentación. Soy Chris Echaque, director de Ads for News. Y voy a comentar sobre el modelo Ads for News, respalda a los medios locales confiables mediante eh, ingresos por avisos programáticos incrementados en sus países. Hay algunas condiciones sobre por qué, que establecen por qué es viable. En primer lugar, el problema, los medios locales se están quedando fuera de los ingresos por avisos. Eso resulta en que las comunidades locales pierden el acceso a periodismo de calidad e información pertinente para su cultura y que les permite hacer tomar decisiones sobre su vida. Esta historia ya la conocemos una y otra vez en términos de la reducción de los avisos. También hay exclusiones, las marcas uh, mundiales los evitan, escuchamos hablar de un gran salto en ingresos y también escuchamos que más avisos van a las redes sociales. Pero habiendo dicho todo esto, el mercado de avisos digitales es masivo, más o menos 560 mil millones de dólares en 2022, creciendo a un 15% interanual. La, si uno piensa en... Eh, la gente en desarrollo de medios publicitarios siempre sugieren eh, dividir entre abonos y distintas fuentes de publicidad. Se sugiere que se incluya la publicidad digital que están capturando algunos esfuerzos programáticos. Las marcas y las agencias están buscando existencias o inventario más seguro para la marca fuera de las redes de los medios sociales. Hay eh, un uh, material sobre quién mató al boom de los avisos sociales. Y la última clave dinámica que quiero resaltar es que las marcas están tomando decisiones de compra más socialmente responsables en todas sus cadenas de abastecimiento, desde embalaje de productos y hoy en día, inclusive compra de medios. En este tipo de enfoque ético es un concepto nuevo. En los últimos 18 meses ha surgido en la agenda de las marcas globales. ¿Cómo logramos la meta de acuerdo a las normas de eh, publicidad por los sitios por país? Por el tipo de periodismo y la parte grande de esto es aprovechar a los medios sociales a los expertos de cada país y hay investigación activa en 12 mercados y esperamos que para finales de 2023 estaremos en 60 mercados de todo el mundo la clave de todo este trabajo por supuesto consiste en identificar y trabajar en asociación con el lado de la demanda las agencias y las marcas que valorizan lograr contenido de calidad y la compra ética. En esa lista tenemos eh, un, una cantidad que está creciendo y también retirar fondos a los sitios que publican discurso de odio e información errónea y falta de información. Y finalmente quisiera compartir con ustedes eh, un trabajo de extremo a extremo de este proceso. En primer lugar, esto se trata de inclusión. Tratamos de abrirle la puerta a la mayor cantidad posible de medios. Es fácil identificar a aquellos periodistas o a los medios que ganan todos los premios. Y también es fácil identificar a los malos actores, a los que toman decisiones maliciosas, pero está el grupo intermedio, aquellos que tienen dos, tres, cuatro periodistas que producen contenido original y que ofrecen un servicio valioso a la comunidad a la que atienden. Entonces, ¿qué quieren superficie para las marcas globales y las agencias globales? Ese grupo intermedio no se encuentra en el radar de las agencias globales y de las marcas el moderador perdón Chris si puede ir hacia la conclusión porque nos estamos quedando sin tiempo continúa Chris todo el proceso trabaja este es un ejemplo de Indonesia un universo total de 20.000 sitios lo reducimos a través del análisis algorítmico a 1200 y terminamos con Noticias confiables en 650 sitios, que son aquellos que son los que trabajan las agencias y las marcas. Muchas gracias. Eh, continúa el orador. Perdón, el moderador. Muchas gracias. Le voy a preguntar después, eh, porque seguramente puede referir todo esto a sus amigos en Blue Mountain. Estamos hablando de medios, medios para los ciudadanos en ciertas regiones. Otra panelista toma la palabra exactamente. Quisiera decir en primer lugar que tenemos un lindo equilibrio de género. Pero respecto de los comentarios de los panelistas previos, lo que quiero hacer es hablar. La inclusividad y eh, accesibilidad del contenido, como decíamos antes. Lo que hemos hecho es tratar de promover contenido local en idiomas originales. En primer lugar, en 2015, tratando de crear una plataforma accesible para todos, que la gente pueda mirar a nivel global y centrarnos en contenido local de los distintos países. Tratamos de utilizar los idiomas de origen. No cree, no creemos en el doblaje, en la transferencia de la cultura. De los creadores de contenido originales. Siempre le damos la plataforma a, a los creadores de contenido donde sea que estén y que puedan monetizar una cosa que escuchamos y la dificultad de obtener datos. Obviamente yo provengo del sector privado, entonces mi ángulo es distinto de los demás panelistas. Hablando sobre eh, datos específicamente en África, es una de las barreras más importantes a la accesibilidad el streaming de plataformas como la nuestra y en otras depende de brindar contenido al que pueda acceder la gente de manera sencilla y accesible a veces es gratuito eh, o con lo pueden pagar con trabajo pero nuevamente si no tienen los datos disponibles o si pueden afrontar pagarlo eh, se torna difícil quisiera volver al equilibrio de género género en términos de lo que estamos hablando sobre la internet y la inclusividad y la accesibilidad es una buena manera de cubrir a ambos géneros, porque el 50% de las personas, por ejemplo, o de la población, trabaja desde el hogar y accede al contenido e información mediante internet. Esa es una de las cosas que quería comentar. Y por supuesto también cómo hacer para que sea pertinente para la gente que está mirando el contenido, porque ese es un factor muy importante. Todos sabemos del dinamismo de las grandes empresas de streaming, van a África. De pronto, en los últimos tres, inclusive cinco años, hemos visto grandes empresas que están viniendo fundamentalmente es porque el mercado en África, y es un continente enorme, eh, con la clase media que está creciendo con rapidez. Entonces nosotros nos centramos en contenido local que refleja la cultura y el origen y el, en el idioma de dichos países. No está nada mal, no hay nada malo con importar contenido internacional porque eso nos muestra cómo vive el, el mundo allá afuera, pero es importante preservar la cultura de los países, por ende tenemos que centrarnos en tratar en verificar que los lenguajes, la cultura se honren y por eso agregamos subtitulado cuando es necesario. La industria del arte, eh, como saben ustedes, es una de las que está luchando. Tenemos la tecnología que anda muy bien y el arte y la cultura que están luchando financieramente para lograr hacer producciones. A veces financieramente es terrible, pero monetizando algunos de estos contenidos podemos permitirles contemplar volver a contar sus historias sin las restricciones de depender de grandes organizaciones que dictan la cantidad de contenido disponible o lo que se muestra quisiera volver a centrarme como decía antes en lo local tenemos una oficina acá trabajamos desde lo básico contenido hasta lo internacional y se fomenta que las historias se cuenten como se ven, no adaptarlas a una audiencia occidental. El idioma es muy importante y preservar la cultura de nuestras minorías también. Espero que haber contado todo. Trabajamos en la mayoría de los países africanos, en Etiopía. Eh, tenemos eh, las distintas eh, zonas e idiomas que utilizamos. Nuestro sistema también invierte grandes cantidades para traducción automática, para utilizarlo en todo, eh, en todo el continente africano y en el sudeste asiático también. Brindando esta plataforma, trabajamos con las empresas de telecomunicación. La traducción a veces es automática, a veces es manual. Queremos tratar de utilizar eh, todas las distintas empresas y plataformas. Queremos que esta plataforma sea panafricana y la use cualquiera monetizar el contenido. Habla Giacomo. Muchas gracias. Veo que hay varias sinergias que se podría obtener en las plataformas si aceptan invertir en contenido local. Pero hablaremos de eso en un momento. Sonia, usted nos está siguiendo con paciencia y en silencio. Sé que para ustedes esto es difícil. ¿Qué opina? Y también quisiera saber si ha recabado opiniones de los participantes remotos. Gracias. Habla Sonia. Gracias, Giacomo. No tengo preguntas o comentarios de los participantes remotos. Diría que estoy muy satisfecha por ver estos ejemplos fantásticos que plantearon nuestros oradores. Es un testimonio del trabajo increíble que se está haciendo. Y lo más importante, del trabajo práctico, que tiene impacto, que se está desarrollando en distintas partes del mundo, en organizaciones de base, sector privado. Y creo que eso es muy alentador de ver. Para aquellos que trabajamos en la inclusión digital, es muy bueno ver esto y ver que hay mucho por hacer. En algunas áreas, en lugar de progreso, vemos que hay cierta regresión. Entonces, es bueno escucharlos a ustedes y ver cuáles son las posibilidades. Disfruté mucho de escuchar todos los casos, pero no voy a decir mucho más ahora, Giacomo, porque sé que el tiempo vuela y quiero escuchar nuevamente a los miembros del panel. Así que le voy a devolver la palabra a usted para que les pida a ellos que compartan más información con nosotros. Creo que todos estamos aprendiendo mucho, igual que yo, y estoy muy agradecida por poder aprender de ellos. Le doy la palabra nuevamente a usted. Habla Giacomo. Carlos Alfonso dijo que quizás intervendría de forma remota, así que por favor pregúntele si quiere intervenir. Muchas gracias. La pelota vuelve a estar de este lado. Antes de pasar a los miembros del panel para la segunda ronda de comentarios, Vint tiene el privilegio de la edad por ser el más joven. Habla Vint. Me voy a sacar esto porque si no me escucha a mí dos veces. Quisiera enfatizar algo que escuché más de una vez en las diversas intervenciones en el día de hoy. Una de ellas tiene que ver con tomar acciones, llevar a cabo acciones que tienen un efecto habilitador. Y lo que resulta claro es que la localización es algo más que cambiar de idioma. La localización tiene que ver con contenido local relevante. Por ejemplo, si uno está en Nairobi y busca ayuda con un problema de plomería, no nos sirve encontrar un plomero en Nueva York. Entonces, la localización es más que idiomas locales y se trata también de contenido local y esto plantea una posibilidad relacionada con las políticas muy interesante. En Canadá hay algunas reglas con respecto al contenido, el, con, el contenido relacionado con el entretenimiento y hay un cierto límite con respecto a cuánto contenido no canadiense está permitido. Entonces, me imagino una especie de práctica que le diga a estas empresas que están dispuestas y que quieren llegar a la audiencia africana cuánto contenido o qué porcentaje del contenido debe estar disponible para la audiencia y debe ser de origen local y de relevancia local. Y me parece cada vez más que las elecciones regulatorias que habilitan que se escuchen las fuentes local y permiten utilizar plataformas con capacidad importante. Esto es cada vez más importante. Por lo tanto, me alegra mucho escuchar este foco en la localización porque creo que este es un factor clave para que Internet sea significativa en el contexto local. Habla Giacomo. Muchas gracias. Es muy bueno escuchar esto de bocas de usted. ¿Hay espacio ahora para algunas preguntas? No, no usted. Vamos a empezar con el caballero, que fue el primero que pidió la palabra allí. Habla un participante. Muchas gracias. Quería plantear la perspectiva de los países pequeños como turkistán La población es la mitad de la población de Addis Abeba. Entonces, obtener contenido en idioma local es muy difícil. No nos dimos cuenta del problema que era esto hasta que comenzamos con el problema de creación de habilidades con el apoyo de la Unión Europea. Tenemos libros con conocimiento de 2 terabytes y solo lo pudimos llenar en un tercio. Hay dos tercios vacíos porque no hay contenido educativo en nuestro idioma. Lo que nos ayudó fue los materiales que se producen a nivel global. Encontramos un repositorio de experimentos, biología, química y material científico que se tradujo al lenguaje kirguís Y pensamos que sería útil para niños rurales y también ha sido útil para los docentes rurales. Este fue un buen descubrimiento para nosotros. Otro ejemplo que vimos utilizando es el... Toolkit de GSMA, quisiera subrayar que cuando las grandes organizaciones producen este tipo de productos son muy útiles, se los quiero agradecer. Y si desde el principio los diseñan de forma tal que puedan ser adaptables a los idiomas locales, sería más útil aún. Gracias, Le Giacomo. Entiendo que esta no es una pregunta, sino un comentario, un ejemplo. Si nos escribe, vamos a tratar de incluirlo. Si no, en este informe, si en el siguiente, porque es muy interesante lo que usted señaló. El caballero que está al lado de la señora. Yo soy Raúl Plamber, de la frontera electrónica de Finlandia. Creo que todos estamos de acuerdo que conectar la última milla no es un negocio para los ISPs. Y yo llegué a la misma conclusión en cuanto a que los gobiernos necesitan brindar un, una exención impositiva a los Y sé que a cambio de ancho de banda gratuito, y acceso a Internet para toda la comunidad, de todas las redes comunitarias. Y creo que este abordaje también podría ser popular entre los políticos que podrían abrir Internet en zonas rurales y ofrecer lo que llamamos la última milla en particular. Y también creo que sería bueno ofrecer incentivos fiscales para conectar a la gente a Internet. Mi pregunta es, ¿hay otros miembros del panel que también consideran que este tipo de ancho de banda gratuita proporcionado por los ICPs para las redes comunitarias, es algo que se podría lograr. ¿Saben si esto ya está ocurriendo en algún lugar? Hablé, ya, como muchas gracias. Muy buena pregunta. Habla otra participante. Gracias. Quisiera agradecer a los miembros del panel a todos. Ustedes mencionaron un tema crítico que es el contenido local y la importancia de contar contenido local que sea relevante, además, porque podemos tener, no podemos tener acceso significativo sin contenido local. El otro punto que quisiera señalar es que no sé cuántas organizaciones están presentes aquí, pero estamos considerando también acceso a los dispositivos y costo de los dispositivos, porque si consideramos la perspectiva africana, la perspectiva de las mujeres rurales en zonas rurales es muy difícil acceder a un teléfono y cuando uno accede a un teléfono uno no puede acceder a un teléfono costoso que uno pueda utilizar para acceder a información que sea significativa entonces en distintas intervenciones se hablan de acceso, pero quisiera saber qué opinan con respecto al acceso a los dispositivos y al costo de los dispositivos. Si uno no tiene un dispositivo, entonces tampoco podrá acceder a Internet. Yo soy de Zimbabue. Habla otro participante. Yo soy Al, soy de Kenia. Desde que estoy acá, he escuchado mucho trabajo llevado a cabo por muchísimas organizaciones de la sociedad civil y del sector privado, y quisiera saber. Lo siguiente, considerando el hecho de que en Internet no se habla la mayoría de nuestros idiomas, ¿hay alguna iniciativa que ustedes conozcan que reúna las diversas actividades o iniciativas de diferentes grupos para tratar de presionar o impulsar una serie de principios políticas o convenciones comunes? Habla ya, como muchas gracias, el caballero que está allí luego volvemos a los miembros del panel. Habla otro participante. Gracias, Presidente, por darme la palabra. Voy a hablar en francés. Gracias por esta excelente presentación. Quisiera volver a los aspectos de género, porque hay una serie de organizaciones internacionales, como la OIT y Naciones Unidas, que aplican las normas de género a todos los niveles de la sociedad. Quisiera hacer una pregunta a los miembros del panel. ¿Cuáles son los cuellos de botella, los obstáculos que debemos superar? Para finalizar con este debate, ¿cuáles son los cuellos de botella en los que deberíamos trabajar juntos? Quisiéramos que nuestras recomendaciones fueran incluidos en el informe de IGF 17, especialmente en el informe relacionado con las tecnologías la recomendación sería de llevar a cabo un plan de acción que podría estar inspirado en un plan general. Necesitamos que todos los actores tengan una serie de acciones que puedan incluirse en este plan para que sea más eficaz. habla otro participante, usted escribió el contenido local y el uso local y, y dijo que el modelo de negocios consiste en brindar contenido cultural local y usos locales para, y la posibilidad de monetizar las tecnologías en su plataforma. ¿Podría hablar acerca de la situación en África? habla ella como, ¿Usted quiere hablar acerca de las redes comunitarias? Si vinculamos las redes de la comunidad, especialmente con la localización y el contenido, debemos decir que en África hay pocos lugares en donde tenemos distintos idiomas, en Sudáfrica, tenemos distintos dialectos, mandinka, suahili. Tenemos muchos dialectos diferentes. En África Occidental, por ejemplo, necesitamos localización. El mejor ejemplo que conocemos es una organización en Gambia que trabaja en violencia de género y también violencia online sufrida por mujeres. Ellos registran los mensajes en idioma local. tomar los mensajes enviados en distintos grupos de WhatsApp y las mujeres pueden usarlos para resolver sus problemas. Porque con el problema del idioma, la realidad en la mayoría de los países africanos es que tenemos que adaptar mejor nuestra herencia, nuestros idiomas eh, francés, portugués, inglés, árabe. Y eso no se puede hacer en muchas comunidades rurales. Tenemos que saber que el dialecto es un tema importante. Recuerdo hace unos años, Google quería que hiciéramos algo en el idioma fulani, que lo podíamos traducir para que se pudiera publicar online. En seis países se mezcla con otro idioma y hay diez dialectos diferentes. Gracias. Hablé ya como muchas gracias. No sé si escucharon que el director adjunto de UNESCO estuvo aquí y habló acerca del trabajo que están haciendo con respecto al multilingüismo en Internet. Será interesante hacer un seguimiento del trabajo que ellos están haciendo. Un par de preguntas acerca de género, el último fue en francés. La pregunta es ¿cuál es el punto principal, el cuello de botella principal que ustedes observan en relación con las mujeres? y los problemas de género. Habla ónica Yo puedo comenzar. En primer lugar, a partir de mi experiencia, se trata de contenido localizado. Y sé que uno de los miembros del panel habló sobre este tema. Todavía no hay demasiado contenido localizado y estamos hablando de ancho de banda a nivel de los pueblos. Pero es necesario tener el contenido adecuado para que la gente pueda hacer lo que tiene que hacer. A mí me gusta trabajar desde mi pueblo y muchas veces me encuentro con jóvenes, mujeres jóvenes que se reúnen y acceden a contenido, pero el contenido quizás no satisfaga sus necesidades sociales y económicas. Entonces, una vez más, tenemos que contextualizar lo que hacemos. Tenemos que ir a un pueblo en particular, un país en particular, ver qué es lo que necesitan allí, qué hacen, cómo se ganan la vida y personalizar el contenido en función de eso. Toda persona, ya sea que esté educada o no, en Kenia tiene empresa tienen en PASA y esto satisface sus necesidades. Tenemos que asegurarnos de que las mujeres puedan acceder al contenido. Una vez más, las mujeres acceden a internet, pero si el contenido no es adecuado, esto no sirve. Tenemos que combinar el acceso digital, tenemos que trabajar con los reguladores para asegurar de que se incluya el contenido adecuado. Gracias. Habla Giacomo. ¿Usted quiere hacer un comentario? Habla otra Dora. Sí quiero agregar que la asequibilidad es un problema. Si bien logramos algunos objetivos, hay muchos países en este continente que dedican más del 2% del ingreso mensual a un giga de datos por mes. Entonces, la asequibilidad es un problema importante para las mujeres. El segundo problema es el problema de las habilidades y el acceso a los dispositivos, que es un tema que ya se planteó aquí. Los dispositivos siguen siendo muy costosos. Algunos países representan el 40 al 60% del ingreso mensual promedio de un hogar. Y, finalmente, el tema de la violencia online contra las mujeres es un tema que debe ser abordado para asegurando que las mujeres estén en un entorno seguro y de que no se estén conectando con algo negativo online. Si no abordamos esto, esto tendrá un impacto sobre la próxima generación de jóvenes mujeres que tampoco se conectarán al espacio. Hablan como y, además, tendrán la impresión errónea de que el mundo es una jungla, sin duda. La última pregunta, bueno, una pregunta sobre los dispositivos. ¿Alguien quiere responder esa pregunta? ¿Usted quiere responderla? Adelante. Voy a tomar ese desafío. La asequibilidad es un tema, es un problema que todos plantearon. También Chris lo planteó online. Habla otra oradora. Entiendo claramente que la asequibilidad es un criterio también tenemos que ver cómo los consumidores acceden a los dispositivos. Es muy costoso en África, por no decir que directamente no podemos acceder a las grandes marcas. Entonces, de nuestra perspectiva, lo que estamos tratando de hacer es trabajar con las empresas de telecomunicaciones que fueron lo suficientemente amables como para permitir permitirnos acceder a dispositivos que no son muy de alta tecnología, pero que son económicos y permiten que la gente use nuestros servicios. Es muy importante trabajar con otras empresas de telecomunicaciones, fabricantes, incluso organizaciones gubernamentales, para poder ofrecerles estos dispositivos a la gente que más lo necesita. Cuando hablo de contenido, me refiero a otras cosas, me refiero a entretenimiento, educación, idiomas, mapas, todo este tipo de contenido. Es una amplia variedad de temas que ofrecemos como empresa. Entonces, también somos muy conscientes de violencia de género, tanto por parte de hombres y mujeres, niños y niñas. Somos conscientes de que es necesario trabajar en temas de contenido en las distintas plataformas. Si el contenido no cumple ciertas normas, ponemos una advertencia, y esa es, ese es uno de los temas con respecto al acceso a los dispositivos. Con respecto al contenido descargable, Creo que alguien hizo una pregunta con respecto a eso. La piratería online es un problema importante en África. En algunas partes de África es aceptable descargar y compartir contenido. Por supuesto que esto hace que sea muy difícil para una empresa como la nuestra y muchas otras, por decir, descarguen este contenido para utilizarlo. Por última instancia, los dueños de contenido necesitan ganar dinero para poder crear o recaudar fondos. Por lo tanto, este es un tema muy importante también. Las empresas de telecomunicaciones y los gobiernos son muy importantes en cuanto a dar acceso a los datos. Muchas empresas de telecomunicaciones en África opinan lo mismo. La nuestra es una de muchas. Y creo que seguramente las que están acá no estarán muy contentas, pero podrían permitir el acceso a datos a algunos hogares que los necesitan. Usted antes preguntó acerca de los paquetes de datos. Creo que es muy importante responder esa pregunta también. Es difícil tener ingresos en algunos lugares de África. La forma en que nosotros diseñamos nuestro sistema es tal que nosotros ya dedicamos, invertimos bastante en la plataforma y monetizamos el contenido en la medida de lo razonable mediante publicidad, mediante una base de suscripción y también ofrecemos contenido educativo gratuito. En última instancia, los productores necesitan que se les pague, necesitan ganar dinero. No todos pueden ofrecer servicio de forma gratuita. Espero haber respondido a su pregunta. Habla Giacomo. Creo que esto le da espacio a Chris a hacer su intervención, porque no hablamos solamente de, produ de producción de contenido, él también es un periodista, ¿no es así, Chris? Habla Chris, sin duda. Habla Giacomo. ¿Usted quisiera agregar algo con respecto a esto? De lo contrario, le voy a dar la palabra a Carlos. Habla Chris, puede darle la palabra a Carlos habla Sonia. Gracias, Carlos. Carlos Rimoreno tiene un par de comentarios. Carlos, adelante. Habla Carlos, muchas gracias. Quería hacer un comentario acerca de la idea de reducir los impuestos a cambio de ancho de banda. Creo que muchos países ya han probado esto. Muchas veces el ancho de banda es subsidiado a través de fondos para acceso universal. Son subsidios ofrecidos a muchos proveedores y sabemos ahora que esto no funciona. Muchos de esos proyectos se quedaron sin financiamiento o a los ISP no les interesa y por tanto cambia la legislación o cambia la regulación y todo esto no funciona. Entonces, lo que yo quisiera es invitar a los legisladores y a los reguladores a ser un poco más osados y a promover más ISPs. Hay un acuerdo, creo que la UIT, UIT reconoció recientemente en la reunión de Blame Potensarios y en muchos foros, incluso en el Simposio Global de Reguladores, que necesitamos expandir el ecosistema de operadores. Necesitamos nuevos actores para cerrar la brecha digital y para aportar conectividad significativa y universal. De lo contrario, esos proveedores no van a invertir en las áreas donde están la mayoría de las personas. Entonces, aquellos que están excluidos van a seguir estando excluidos independientemente de los impuestos. Y por lo tanto, esos nuevos actores ya sea con fines de lucro o sin fines de lucro, ya sean ISPs grandes o pequeños. Puede ser cualquier opción, pero necesitamos tener más actores para satisfacer las necesidades de aquellas personas cuyas necesidades no están satisfechas por la Internet comercial. Y otro recurso que nosotros presentamos al Consejo Global de Reguladores es una opción que permite que este ecosistema de operadores ofrezca más servicios en Argentina, México, muchos otros países. Y vemos allí que esto está pasando. Así que quisiera invitar a legisladores y reguladores a hacer lo mismo. Muchas gracias. Habla Giacomo. Gracias, Carlos. Ha Había otro Carlos que pidió la palabra. No sé si sigue contenido. Habla Sonia. No, gracias, Giacomo, por preguntar. Carlos Alfonso se fue. Así que le doy, le doy la palabra a usted. Creo que ya tenemos que cerrar la sesión en pocos minutos. Pero antes quiero agradecerles a todos los panelistas de mi lado aquí en línea. Ha sido oh, muy enriquecedor escuchar sus comentarios y esperemos que el informe de esta sesión también refleje no solamente los casos, que son ejemplos maravillosos, sino también las sugerencias y cuestiones tan interesantes que compartimos, compartieron con nosotros. Le doy la palabra a Giacomo. Habla Giacomo. Si no les importa, le voy a dar a Vince la posibilidad de hacer las palabras finales. Habla Vince Surf en primer lugar. Esto realmente me confunde. En primer lugar, agradezco la posibilidad de estar aquí y tener la oportunidad de escuchar estas historias tan útiles sobre lo que funciona y lo que no y dónde están las brechas. Quería responder la pregunta del tema del costo de los dispositivos, sugiriendo varias posibilidades. Número uno, reducir los costos a través del diseño, número dos, trabajar con un fabricante local. Y número tres, subsidios. Algunos ISPs en algunos lugares están dispuestos a ofrecer un dispositivo sin costo, siempre y cuando se utilicen sus servicios durante, se contraten sus servicios por, servicios por un periodo de, definido. Así que hay varias formas de abordar esto. Con respecto al contenido y los idiomas, yo no soy experto en esto, pero he aprendido que Google... Realiza investigaciones sobre traducción automática y allí vemos que cuando desarrollamos un modelo de un idioma, un modelo de idiomas que cubre varios idiomas y a veces hacemos tra traducciones con éxito con este modelo aunque no tengamos muestras de ciertos pares de idiomas para um, hacer esas traducciones, supongamos que necesitamos 100 idiomas necesitamos 100 pares de combinaciones en redes para hacer las tra traducciones en ambas direcciones. Pero de hecho, es, este sistema puede traducir de un idioma a otro sin tener muestras de ese par de idiomas. El último punto que quiero mencionar, y esto es razonar raro, a, de la boca de alguien que trabaja en Google, hemos visto que la publicidad aumenta el uso porque podemos pagar por servicios con los ingresos provenientes de la publicidad y podemos dar servicios a menor costo o sin costo a ciertos grupos. O sea, hay modelo, son modelos de negocios que tienen varios aspectos, que tienen varias maneras de poner los servicios a disposición de todos para que todo sea más asequible. Lo más importante que puede suceder como consecuencia de esta sesión es que capturen lo que se escuchó aquí y que lo compartan con el panel de líderes. Nosotros los líderes queremos escuchar de ustedes sus ideas y el resumen de las cosas y los problemas que enfrentan en el mundo por ejemplo, acceso significativo a la internet. Entonces, todos sus aportes y todo lo que ustedes nos digan nos da a nosotros la oportunidad de hacer llegar esas ideas y difundirlas en otros lugares, en otras reuniones, con grupos que quizás no estén presentes aquí. Entonces, ya, como ya dijimos, si Mahoma, si la montaña no va hacia Mahoma, Mahoma debe ir hacia la montaña. Habla ya como es más fácil ir. Desde aquí, que desde Mountain Blue. Muchas gracias. Creo que tenemos que cerrar la sesión. Nos hemos pasado unos minutos del horario asignado. Ha sido una conversación muy útil, pero va a ser muy, mucho más útil si cada uno de ustedes sigue haciendo lo que debe hacer. Por ejemplo, Chris le puede escribir a Google preguntándole si puede mandar publicidad a sus medios locales o al sector de streaming, o si sí, la solución que tenemos para las redes comunitarias o para subsidios o dispositivos podrían implementarse, de esto hay que hablar en otros foros, hay una organización internacional que está trabajando en esto. Y la ventaja del IGF es que tenemos todos estos grupos presentes y aparte, Vin prometió que si le mandan un mensaje al panel de líderes, los van a escuchar y van a comunicar este mensaje en otros foros, Muchas gracias por su paciencia. Muchas gracias, Sonia, por estar aquí con nosotros. Y muchas gracias a todos los que están presentes aquí y en línea. Gracias.